puede favorecer el aprendizaje, ya que dan, nos da nuevas pistas de aquello que nos permite evitar una nueva recaída, entendiendo que estas pueden formar parte del proceso de recuperación, aunque sea de una manera indeseable.